Muchachos, hoy les voy a enseñar a hacer un programa de humor Porque evidentemente ustedes no lo saben hacer ¿Y por qué lo dicen? Por los 20 capítulos que llevan hechos Señores, lo que ustedes hacen no se entiende Aunque debo reconocer que ese no es el problema ah, bueno. El problema es que no son graciosos. Hay que cortarla con el absurdo, muchachos. Hay que volver a los clásicos. Además, está probadísimo que funcionan. ¿Entienden? Sí, sí, claro, los clásicos. Los clásicos. Chaplin, Biondi, Jerry Lewis, Boca arriba. <risa> Bienvenido, bienvenida A una nueva edición de Dos Campanas, dos el programa, de debate... el programa de debate político que pone en la arena electoral, en la contienda próxima, temas candentes para el ciudadano común. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué me preocupa a mí? Para ello tenemos la presencia esta noche de dos eh, candidatos, candidatos de ley. Patricio Tempomo nos visita representando al Fiasco Frente Integrador Argentino de Soluciones Comunes. Buenas noches, Patricio. Buenas noches <coughs> y gracias por invitarme. Gracias a vos, Patricio. Eh, por otro lado, la presencia de Joaquín Gareca del partido emergente de los Trabajadores Hermanados. Eh, Joaquín Garca, digo bien. Garca, Garca. Es, es una... La E prácticamente no se pronuncia. Es, es... Gracias, Joaquín. Eh, nos explicará Joaquín en los próximos bloques eh, el porqué de esta anomalía en su apellido, el porqué de esta pronunciación extranjerizante. Eh, no nos dejen. Hasta el próximo video. Nuevamente para OPA Investiga, el bebé Condenati en esta oportunidad eh, cubriendo un, lo que sería un acto de protesta de un integrante de la comunidad educativa salteña. Eh, si me seguís, Payo, nos vamos a acercar a ver si podemos profundizar un poquito sobre el motivo de esta protesta. Buenas tardes, caballero, su nombre. Jacinto Cardozo. Jacinto Cardoso. ¿Es ¿Usted es algo de Jacinta Pichimagüida? No. Eh, caballero, ¿cuál es el motivo? Usted es docente, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de su protesta? Pues soy docente, ante todo quiero agradecer a la prensa responsable que se ha acercado a, a cubrir esta protesta que llevamos hace 53 días con, con compañeros, toda la escuela ha, sido, ha estado en la protesta y, y han, han, han ido claudicando. Yo sigo, yo sigo en la lucha por una educación responsable, por un, por, porque, porque cada docente se le asigne en tareas para las que es competente. Yo he sido, Yo soy profesor de, de, de Artes Visuales y se me, ha, se me ha asignado la Cátedra de Matemáticas. Es una es inadmisible, es una barbaridad que... Perdón, que le interrumpa, ¿Cuál es, ¿cuál es la inadmisibilidad en este caso? Haber sido haber sido nombrado en una en una cátedra que, que uno no ha sido preparado para ello. Pero usted es profesor. Yo soy profesor, profesor. ¿Cómo sí, no señor. está preparado? Usted es profesor, está preparado para educar entonces. Sí, sí, pero no, no es matemática. Usted no, no comprende entonces el hecho. Cada uno tiene no, su sí, especificidad en el currículo. Lo, lo que comprendo, lo que comprendo es que usted está esquivando la responsabilidad que le corresponde. Yo no estoy esquivando nada. Usted, no, usted no lo, no lo van a, a nombrar deportista de, de fútbol de primera para jugar con Messi. Porque, <risa> porque ¿Por usted es periodista. Bueno, yo soy docente de artes, artes plásticas. No. Bueno, la la no, argumentación no, para, para, para evitar la responsabilidad responsabilidades llegan a, a, a niveles irrisorios realmente. Eh, lo que tenemos acá en definitiva es una protesta de un hombre que no se quiere hacer cargo de la responsabilidad. Sí, me estoy haciendo cargo, 53 días de inanición. Todos, todos pero los es... deben estar capacitados para educar a cualquier niño de, en, en cualquier materia. Esa es una de las premisas de nuestra educación. ¿eh? Y usted se está negando. Eh, además, fíjate, Payo, si me puedes hacer un planito cerrado, por favor, ahí de la, de la cadena. ¿eh? La cadena enganchada en el enrejado del colegio está dañando la pintura. Discúlpeme que le diga, pero usted en este momento es un gnocchi. ¡Ah! ¡Ah! Ah, no me nombre la comida, por favor, que empieza a segregar bueno. jugos gástricos. Bueno, bueno. Eh, Payo, a ver, sígueme, por favor. Acá estamos con un caballero, perdón, señor, sí, ¿su nombre? Sí, Fermín me llamo yo. Fermín, ¿usted Fermín es integrante acá de, de la institución? Sí, claro, yo, yo trabajo acá en este colegio, yo soy el portero. Yo. ¿El portero de la institución? ¿Lo sí. conoce al profesor? Claro, el profesor de arte plástica, de arte visuales. ¿Y usted le parece bien el, el acto de protesta que está llevando a cabo? Y, y sí, y sí, claro. porque aquí ¿Qué la mandó a hacer, profe? me enseñar matemática, ¿le parece, don Fermín? Y no, pues, el, el, el, ¿cómo va a dar matemática? el, el profesor de arte y plástica. Pero es profesor, eh, Fermín, discúlpeme, sí. es profesor. El, el hombre ah, está capacitado. Cuéntele para... que a usted también le ha pasado. Ah, ¿a mí? sí ah, claro, ¿Qué sí. le ha pasado? Sí, la, la señora directora, allá hace cinco años, más o menos, yo estaba limpiando con el plumerito, meta a pasar el plumerito, mete a pasar el primerito, me dice, ¡Vaya a darle educación física a los chicos! ¿Cómo le voy a da dar educación física a los chicos? Bueno, ¿Y ¿Usted, me usted sé, qué hizo? Y tuve que ir porque si no me echaban a mí. ¿Y usted fue y cumplió Pero, con, con, con la encomendación? Claro, me hice el reglamento de básquet, de vole y de y le, y lo, ¿Usted lo se, instruyó, se instruyó para dar la materia que le, que le fue asignada? Yo me hice el reglamento de básquet, de vole, de fútbol, todo. Bueno, y, y corría un, con los chicos, me quedó la pata y ve me... Tómale la pata, por favor, eh, Payo. Fíjate, fíjate. Un hombre, este, este es el ejemplo. De, de lo que queremos para, eh, como docentes de, de nuestro país. ¿eh? Un hombre responsable, un hombre que a pesar de su extracción humilde, eh, un sencillo portero en una institución, le fue encomendada una tarea y el hombre se instruyó para llevarla a cabo. Realmente un ejemplo que nos enorgullece, nos llena de emoción. Créanme, para hacer un programa de humor, ustedes tienen mucho que aprender todavía. ¿Y quién nos va a enseñar? ¿Usted? No le falta el respeto al jefe Ay, no, ¡No le pegues. Ah, claro, tranquilo Ay. Tranquilos, tranquilos muchachos, tranquilos Ustedes se pueden llenar de guita Y yo les voy a decir cómo Pero tiene que quedar entre nosotros Vengan, vengan, acérquense La educación ha estado en crisis, ha estado, estará y está en crisis. Qué tema candente, recurrente. Nos ha encontrado en muchos momentos hablando de este, analizando este tema profundo para la sociedad. ¿Qué se enseña en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades? Hemos pasado por por la EGB, por la Ley de Educación Nacional. Estudiamos LAC, estudiamos OPS, estudiamos SUPS. Nadie sabe qué estudiamos. ¿Qué estudian nuestros niños, nuestros jóvenes? Empezamos eh, por preguntarle a Patricio Tempomo qué propuesta superadora nos, nos trae esta noche para que convenza a estos nuestros televidentes para captar su futuro voto. Patricio. Bueno, desde el fiasco decimos, usted dijo, estuvo y estará en crisis. El fiasco dice no, no va a estar nunca más en crisis, porque tenemos muchas propuestas para hacer. ¿Qué propuestas, Patricio? Ah, la propuesta nosotros desde el fiasco proponemos, basta, basta de tantas materias. ¿Por qué los chicos tienen que pasar y, y meterle y meterle cosas en la cabeza? Tantas cosas, tantas cosas diferentes, todas confusas. ¿eh? Nosotros proponemos desde el fiasco dos, dos materias, únicamente, dos materias, las más importantes. Las más importantes materias. Reducir la currícula a dos materias. Eh, ¿Cuáles son estas materias, Patricio. Muy bien. Educación física y lenguaje artístico. Bien. ¿Y el recreo? Sí. Recreo. Sí, sí. Recreo obligatorio, ¿eh? Recreo obligatorio. Porque hay criaturitas que no quieren salir del aula. Vaya a saber por qué. Será el tema bullying, quizás. Bien. Eh, ahora pasamos a la, a la otra campana. Joaquín Gareca. Garca. Garca. Joaquín Garca. Sí, eh, bueno, la verdad es que nosotros, en realidad la propuesta nuestra eh, tiene un sustento de, de la propuesta del fiasco, pero su, un superador, o sea, con una perspectiva superadora. Es decir, ¿quién elige las materias? O sea Bien, reducimos la cantidad para no atosigar a los chicos, fenómeno. Pero ¿quién, por qué, quién determina? ¿Tempo me lo determina? ¿Lo determina? ¿Quién lo determina? ¿Historia? ¿Geografía? ¿Lunática? Digo... Bueno, no, no, no. Pero, entonces, entonces... No, no, perdón, perdón. Nosotros, pero, yo te dejé hablar, Patricio. Te dejé hablar. Respetar, los por favor, te lo pido. Entonces, nosotros decimos al chico que empieza la primaria y posiblemente el preescolar, hay que preguntarle ¿Qué... ¿Qué quisiera hacer cuando cuando sea grande ese chico qué va qué va a querer ser ingeniero pues bien la materia será orientada en relación a la carrera específica que el chico ha elegido desbocacional. para desbocacional. que no perdón para que no para, perdón perdón perdón patricio pero no no eh, no pregunta, no, no, no, no, no, es, no no es mi momento no, no, es decir, sí, vos no. tuviste tu tiempo no, no. desplazaste Planteaste una, una, una, no, no, una propuesta, favor, una propuesta no, que no conduce a ningún lado, claramente. No, y como no estaba... no, bueno, Seguimos, entonces, eh, la luego, entonces, con esto que hemos dado en llamar Dos Campanas Dos. Murmurando, campanas dos. murmurando estaba, nada más que murmurando. Yo no murmuro cuando. ¿Gostuviste maestro o maestra en la crinaria? En sexto tuve maestro. ¿Y te enarcó? No sé. ¿Angise? Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Eh, yo, eh, Roberto Mastromur Piedra. Muy bien. Bienvenido, Roberto. ¿Qué talento nos vas a mostrar? No sé. No... No, que no sé. No, no, yo no sé nada. ¿Tu talento es no saber? Eh, yo te hago una pregunta y... Y vos no vas a saber contestarla. y seguro que no la sé. Uh -huh. Seguro que no la hace. ¿Uno más uno? No sé. No la sé. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? No sé. Eh, bueno, mira, vamos a hacer una serie de 10 preguntas. Ajá. Eh, y. Así ping-pong rápido de preguntas y respuestas, ¿sí? Ah, bueno. ¿Estás listo? ¿En qué sentido? Sí, eh, si estás listo para responder. Eh, sí, puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no también. No sé. no, la, la verdad que no lo sé. Vamos. Me, me dejo... No sé si mejor el saco abrochado o el saco desabrochado. Cómo te sientas cómodo. Sí. ¿Cómo te sentís cómodo? Eh, no, no sé, la verdad que no. Eh, dejo el saco así, digamos, que él que vea cómodo. ¿Qué color se forma mezclando rojo y amarillo? Rojo y, amarillo, eh, rojo y amarillo, rojo y amarillo, rojo y amarillo se forma, no, no, no, no sé. Dos más tres. Ay, dos no, más tres. Eh, un cachito, eh, dos más tres, dos. No sé, no, no sé. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? Los Reyes Magos, no la sabía. Eh, no, no sé. ¿De qué color es la camiseta de Boca? No sé. ¿En qué día y horario se emite así? No sé. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Paso. ¿Cuántas patas tiene un perro? Eh, no, paso, no ¿Cuál sé. es la mejor forma de hacerse millonario este año en Salta? Forzar una alianza política para ganar una elección. ¡Ay, la sabía! La... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué macanón, por Dios! ¿Qué pasó, Roberto? ¡Ay, no sé, no sé! No sé, la dije, la dije bien, ¿no? Y no la sé, dijiste, no sé. sí, la dijiste. No, no sé, no sé, no sé capaz que me... No sé si fueron los nervios... No sé, por ahí muy obvia la respuesta, tal vez, no sé. Mm. Qué macabro Vas a seguir practicando entonces. Y no sabría decirle eso, la verdad es que no... Pucha, no sé, no no no sé qué decirle. No sé qué decirle, la verdad, de corazón no sé qué decirle. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, bueno, qué macana ¿Qué hago? ¿Me voy o me...? Mm, no sé... No va a saber. Ah, me, me está... Bueno. No, si dice que no sabe. No acá, acá, bueno, mira, luego me saco de, a la mierda, saco de. Eso no me saco no importa nada, yo manejo, ¿Mm? ahí me dieron esto ¿Todo? y ¿todo? yo manejo si no hay plata para volver nos quedamos hasta acá oh. voy a ir a ahí, donde yo quiera y voy a hacer de mierda la no. ganar sí, no. no, voy no, a hacer ahí voy pero no no no nada, no instinto, para... Para momento, no no no no no no no no no no no We are the we are the soul. We are the sol We bueno, te terminen, de no, no, no. terminen de reconocer a es que Patricio, no, no, no. De terminen de reconocer no, no, no. el espíritu que pasa es que fachista que, señores, que lo, que lo señores, se mueve de la Señores, por, eh, por favor, ¿por qué no se pone en mi lugar? A ver si puede entender un poco. Que, por eh. supuesto que me pongo, por supuesto que, a ver si me, que me, me, me llamo un lugar. Por supuesto que me pongo. A ver si me va a costar. Llévate tus papeles. Hablando de crisis, eh... Intercambios. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan a pensar, nos enseñan a, a actuar, nos enseñan a creer. ¿Religión sí, religión no en esta educación de hoy? Eh, ¿Qué opinan al respecto? No, por favor. No, no, no. no adelante, sí. adelante, pase, pase, pase, pase, pase. Nos avisan de producción. Tenemos la comunicación con, con el ministro de Educación. Buenas noches, eh, ministro. Eh, dos campanas, dos. Eh, los saluda todo el equipo técnico y artístico. Eh, sí, eh, si me permite, lo pongo en altavoz para que todo el panel pueda disfrutar de sus palabras. Escritum tenec, e eos debet libris consulato, no me ferri grae codicum, ad cum y acomodare, sedat mai lomnes que delicata usuetit susril ril meliore. Muchísimas gracias por su comunicación, eh, señor ministro, eh, monseñor Pirandello. Eh, tenemos el, hemos tenido el gusto de, de disfrutarlo, de, de, de escuchar sus palabras. Que tenga buenas noches. Sesudas palabras, fuertes palabras que quedarán retumbando en, en este... Como un campanario en este dos campanas dos. Eh, opiniones al respecto sobre, sobre estos cuestionamientos. ¿Eh? Más vale malo conocido que bueno por conocer. No, bueno, para ser eh, confraternario con, con las palabras del ministro. Eh, habemos Papa, Exigirus. Simbolis. Veritas. Se suda, se suda palabras. Eh, eh, sin más, en este, en este ámbito que da, que da el análisis, eh, los esperamos a usted en el próximo programa. Tenemos. Eh, mucho por debatir juntos eh, Gracias, gracias Joaquín oh, Por su presencia Gracias Patricio Nuevamente Un placer tenerlo en esta mesa, en este debate eh, Con usted señor televidente eh, Prometerle Nada menos y nada más que Seguir pensando en lo que nos, nos hace bien Lo que nos hace mal Y quizás también Lo que Ni fu ni fa Zapatero a tu zapato por la dignidad docente bueno, la, la, Responsabilidad la Usted tiene que volver a dar la cátedra que le fue asignada, caballero la arte Es visuales matemática, eso es es matemática Usted sabe sumar, no, no. usted sabe multiplicar, usted sabe no, no sé dividir ¿Cuánto no, es matemática? no por uno? Dos, dos ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Cuánto es 6 dividido 3? 6 dividido 3, 2. Señores, sabe matemática. No sabe matemática, Señores, sabe matemática. No, no, se está no, rehusando sí. a cumplir con la recomendación. ¿A usted le parece, caballero, no, tiene no. que volver a, a, Además, no. fíjense el estado, el estado calamitoso en el que está quedando este hombre, esto eh, malo es lamentable, lamentable todo por eh, obstinarse en una posición que evidentemente no tiene nada que ver con el sentido de la responsabilidad para el que, el que fue eh, encomendado. Pásame, por favor, vamos a ver si, si podemos este, contribuir un poco. Eh, caballero, eh, gira un poco de, de comida, por dignidad, Dignidad, dignidad docente. ¿Le va a zapatero, bien, tus zapatos. Le va a servir, coma, pruébelo, ¿Ven, pruébelo, un pruébelo una amiga. Ahí está, ahí, puede, ahí está, se va a sentir mejor. Yo voy a poner, ¿Se la, ¿Se pava, a voy a poner vaya, la pava. Voy a poner la pava. Vaya, vaya, Fermín, vaya a poner la pava. Se siente mejor, se siente mejor. Esto le va a ayudar a pensar, le va a ayudar a estar más eh, lúcido. Usted lo que ha perdido es la, la mucidad, dignidad. Ha dignidad docente. La, la dignidad la docente. Exactamente. Tiene que volver a las aulas. Tiene que volver a la... que una imagen vale más que mil palabras eh, y el periodismo una vez más cumpliendo la función social que le es asignada concientizando a nuestros docentes a nuestros educandos a nuestros dirigentes en esta oportunidad con un final feliz se el yo nada Con sorpresa, ¿cómo se educan los niños aquí en Argentina? ¡Oh! Se los trata muy mal, los ¿no, niños. Hay que hablar, ¿eh? porque, como dice un señor, son casi seres humanos. Y nosotros, allá no lo. No, todo acá lo no están, ¿Por qué? Son niños. Tienen que jugar y aprender, y asociarse. La filosofía, nosotros. Tenemos otra, porque decimos, ah, bueno, ¿qué le ha tomado el enano? Ah, vaya, ese no toma. Mira un enarito de pitacho y cacabane. Y no hay problema. Acá dice, ah, oh, mira cómo está en su ¿Qué, ¿Qué lo vas Le recagáis. Ah, le dará, le dará, le le le Como me ha hecho todo Todo me ha rayado bien Chaquito, basura, mierda Lo anda hasta allá Que me rompo el lujo para limpiar todo O cabrón, no ha no, la no, no, no, no, Yo así Y lo llevo para la casa de perejito Esto llorando, no va va No va va no, Pobrecito, ya pebería chiquitito Ay cabrare ¿eh? A lo niño Ay cabrare ¿eh? Bueno señores antes de empezar con las lecciones, quiero saber qué tanto saben sobre los clásicos del humor. A ver, eh, por ejemplo... Disculpe, ¿ese no es Bacarela de la foto? Ah, sí, sí, sí, sí, eso es en... Me parece en los Martín Fierro del año pasado, una cosa así. A ver, como les decía... Pero tómelo, tómelo que se le va a enfriar. Mm. ¡Qué cosa <tose in verde> <laughs> <laughs>